El principal objetivo de esta ponencia es eh, intentar estimar eh, las cantidades de flujos o, entre eh, comunidades autónomas de España eh, cuando realmente no tenemos esos datos disponibles. Nosotros, a través del Instituto Nacional de Estadística, tenemos una serie de datos eh, en cuanto a las cantidades totales transportadas entre comunidades autónomas, pero no tenemos las cantidades producto por producto eh, transportados entre comunidades autónomas. Nuestro proyecto intenta encontrar un modelo matemático que pueda encontrar esos flujos parciales de tal manera que al combinarlos todos juntos eh, su suma esté lo más cercana posible a esos totales que, de los cuales sí tenemos datos. Eh, realmente el objetivo de, de nuestro proyecto fue la, eh, bueno, pues obtener un tipo de metodología con la cual nosotros pudiésemos eh, utilizar, eh, abordar este tipo de problemas. Este tipo de problema, problemas que de manera general se describen como esos, esos problemas en los que uno quiere eh, obtener una estimación de unas cantidades parciales. Pero esa estimación no puede ser comprobada o su bondad no puede ser comprobada porque lo único que uno tiene son las cantidades totales, ¿no? Entonces el objetivo era eh, bueno pues intentar obtener una metodología que nos permitiese hacer eso y nosotros lo hacemos con un modelo de optimización eh, que está basado en un modelo de optimización para para la, la distribución de viajes que está basado en un modelo gravitacional. Ese modelo de optimización se optimiza con, eh, con un algoritmo genético y luego los resultados, eh, para comparar la bondad de los resultados eh, lo que utilizamos son herramientas clásicas de, de estadística, pues, de, pues eh, test paramétricos y test no paramétricos, en función de la cantidad de datos que uno tenga. ¿no? En nuestro caso particular, una vez, eh, vez encontrada eh, encontrado esta metodología, nosotros la aplicamos al caso de los datos del Instituto Nacional de Estadística y, bueno, encontramos que la verdad es que los resultados eran bastante buenos, con un error promedio muy, eh, muy, muy aceptable. Y bueno, ahora mismo lo que estamos es intentando encontrar maneras de reducir ese error promedio mediante bueno, pues la, eh, pues la modificación, de, a lo mejor, de la, de la, um, del algoritmo genético, o la modificación del modelo gravitacional en sí, o la, la adición de algún tipo de, de, de función de, de impedancia distinta. Bienvenido a este seminario. Javier Rubio es profesor de la Universidad de San, San, Méris, en San Antonio. Él bueno, estuvo haciendo tu tesis, su doctorado lo, lo estuvo en la Universidad Rogers uh -huh. en Estados Unidos, también hace un máster en ingeniería, bueno es ingeniero de formación, sí. se licenció en la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues bueno, ha publicado varios artículos y bueno, pues es un placer que esté aquí con nosotros. Nosotros nos encontramos en un congreso de investigación operativa en Alemania, en el COR, hace varios años. Y bueno, el campo de investigación pues es las aplicaciones de la optimización y la investigación operativa en, en la ingeniería. Entonces, pues bueno, hoy nos vas a hablar... Pues el título de Tuchal es sobre la estimación de grupos desagregados de mercancías mediante un nueva imagen. Uh -huh. Eso es. Pues muchas gracias. Uh -huh. eh, bueno, primero de todo, muchas gracias por, por estar aquí. Eh, no bueno, tenéis por qué estar y estáis, así que yo os agradezco vuestro tiempo. Eh, os agradezco también la invitación. Ana, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Es la primera vez que me invitan a España, así que pues estoy, obviamente, estoy contento. Uno se siente bien en casa. Eh, quería también deciros que bueno, esta es la primera vez en mi vida que doy una charla en español. Entonces, eh, bueno, si en algún momento veis que me quedo así un poco atrancado, que os suelto algún palabra en inglés y tal, eh, no es por eso mismo es simplemente bueno, pues porque muchas de las cosas que yo aprendí de ingeniería en investigación operativa pues no las aprendí aquí y a lo mejor llega un momento en que me queda un poquito mi cerebrito español se queda trancado y no, y no pasa la palabra en español. Yo intentaré hacerlo lo mejor posible, pero bueno, ya os digo que, a excepción de mi proyecto fin de carrera, ya por 2006, es la primera vez que doy una charla en español, creo. O sea que ha pasado bastante tiempo. ¿Puedes hacer en inglés? Y bueno, ya. Si ¿Te sientes más cómodo? ¿no? no, hombre, no sé, aquí entre españoles supongo que... <risa> En fin, no hay ningún. Sois todos españoles, asumo, ¿no? ¿Habláis todos español? Sí. Ah, vale. Ok. <risa> vale, vale. Entonces, ¿de dónde, viene, ¿de dónde viene toda esta idea, no? Eh, voy a poner esto por aquí para no tapar. A ver si puedo. Ahí va. Más o menos por aquí. Eh, o sea, no funciona la idea. Por aquí. Eh, ¿De dónde viene toda esta idea, ¿no? El proyecto de toda esta idea. Bueno, pues realmente. Eh, tiene bastante tiempo, tiene como 13 años. Eh, yo estudiaba mi ingeniería industrial allá en Sevilla y mi proyecto fin de carrera tenía relación con esto. Tuvo tres partes, una de ellas era precisamente la estimación de flujos agregados de mercancías. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo intenté hacerlo, abordarlo de una manera o de otra, pues siempre con las herramientas que uno tiene cuando acaba la ingeniería industrial, que, bueno, dentro de lo que cabe, sobre todo cuando lo comparas luego con las cosas que aprendes en un doctorado pues son herramientas un poco rupestres, si quieres. ¿no? Entonces, uno, claro, mira lo que Javier Rubio hizo hace 13 años y hace así con la cabeza y dice, madre mía, qué cositas. ¿no? Entonces, bueno, yo tomé ese proyecto junto con la persona que por aquel entonces fue mi director de tesis, de Proyecto Fin de Carrera, Jesús Muñozuri, en la Universidad de Sevilla, y decidimos, bueno, pues darle un cambio a esto, eh, higienizarlo un poco, ¿no? Eh, cambiar las cosas que íbamos a hacer y convertirlo en un paper. ¿no? Entonces, bueno, mandamos esto a publicar y en eso estamos, a ver si lo publicamos. ¿no? Entonces, ¿qué realmente? ¿De dónde viene toda esta idea? ¿no? Eh, eh, todo esto vino porque el Instituto Nacional de Estadística publica todos los años eh, la encuesta permanente de transporte, junto con, creo que es, el, el, el Ministerio de Industria. La encuesta permanente de transporte, entre otras cosas, pues da... Datos sobre las cantidades, los flujos de mercancías que se mueven eh, dentro de regiones de España, dentro de ciudades eh, o, por ejemplo, entre regiones, ¿no? en comunidades autónomas. Vamos. Eh, bueno, pues entonces nosotros eh, nos enfocamos en comunidades autónomas y vimos que los datos que el Instituto Nacional de Estadística tenía disponibles eran datos acumulados o agregados de mercancías que se distribuían entre comunidades autónomas. Por ejemplo, entre la Comunidad Valenciana y Andalucía eh, pues había datos sobre eh, total de toneladas transportadas de mercancías de una manera genérica, no hacía distinciones de productos. ¿de acuerdo? Sin embargo, luego el propio Instituto Nacional de Estadística, a través de esta encuesta permanente de transporte, eh, daba datos concisos y claros sobre la cantidad de eh, toneladas o miles de toneladas de determinadas mercancías que se que salían de una comunidad autónoma o que llegaban. Entonces nosotros tenemos, por un lado, cantidad ofertada, en términos, de, eh, en términos de modelado de transporte, tenemos cantidad ofertada por una comunidad autónoma de un determinado producto, cantidad demandada... De nada cantidad demandada por una comunidad autónoma de un determinado, una serie de determinados productos y luego tenemos cantidades, totales intercambiadas, por, cantidades eh, totales intercambiadas por estas comunidades autónomas es decir, tenemos una matriz origen destino pero, eh, dado en datos de totales lo que no tenemos es eh, cantidades parciales, matrices origen destino parciales eh, ¿Cuántos, cuántos caballos, cuántas toneladas o miles de toneladas de material agrícola intercambian la Comunidad Valenciana y Andalucía al cabo de un año, por ejemplo en el año 2014 ¿no? Entonces tenemos totales, pero no tenemos parciales Entonces nosotros lo que queríamos, el objetivo de todo esto, era de nuestro proyecto era mmm, encontrar algún método por el cual nosotros pudiésemos estimar esto utilizando esto lo cual bueno pues a priori no es lo que uno usualmente hace, usualmente uno intenta, eh, uno intenta utilizar un modelo que mmm, bueno, pues, de, mediante ciertas relaciones matemáticas arroje un valor, por ejemplo de valor de mercancías transportadas, y tú luego tomas esos valores y los comparas con unos datos que tú tienes. Y dices, bueno, pues mi error medio es este, ¿cómo de bueno es, cómo de bueno es mi, mi aproximación? No? Aquí no podemos hacer esto porque claro tenemos que conseguir esto, pero nosotros no tenemos estos datos. Entonces, bueno, pues ahí, de, ahí, de ahí venía nuestra pregunta. ¿no? Este, no sé, no sé eh, si vosotros estáis familiarizados con el tema de, de, de modelado de viajes en, en rutas de transporte. Esto es lo que eh, se denomina habitualmente eh, modelado de distribución de viajes. O sea, la, la, la, el cálculo de matrices origen y destino se llama eh, eh, modelado de distribución de viajes. Y esto lo hicimos para. Mm, Ah, perdón. Eh, lo hicimos para eh, modelos de, eh, por carretera. Entonces, ¿por qué modelos por carretera? Bueno, eh, los datos por carretera son sin duda los más importantes porque en Estados Unidos estos es datos de 2014 del Bureau of Statistics de los Estados Unidos, 49,3 millones de toneladas diarias se transportan en Estados Unidos a través de las redes de carretera en Estados en la Unión Europea son 51,7 lo que supone un poco más de un cuarto de las, de las toneladas totales que se que se mueven en, en, en, la, en la Unión Europea de acuerdo el resto bueno va por otros modos como marítimo aéreo um, Ferrocarril, etc. ¿no? En países como España, Italia, Grecia, estamos hablando de alrededor de un 90%, o sea, más de un 90% de, del transporte de mercancías se realiza por carretera. Entonces, bueno, nosotros decidimos por este motivo que la manera más, eh, más razonable de abordar este problema era intentando, intentando pues, aproximar el, el, los flujos parciales de mercancías, pero siempre a través de, del, del modo de carretera. ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué otros problemillas encontramos? Eh, bueno, esto es lo queríamos hacer con, con los datos de línea, como ya comenté, entonces nos enfocamos en España. Nosotros teníamos datos del Instituto Nacional de Estadística eh, entre los años 2006 2008, perdón, 2000, 2008 y 2016. 2008 y 2016, un total de 10 años de datos. Entonces, eh, decidimos centrarnos en las, en las regiones comunidades autónomas peninsulares, eh, porque si hubiésemos tenido en cuenta las Canarias y la, las Baleares, hubiéramos, hubiéramos tenido que hacer algún tipo de modelado, de modelado multimodal, porque realmente, claro, uno no puede mover eh, material agrícola de las Canarias a Extremadura sin pasar por otro tipo de medio de transporte, ya sea, eh, ya sea pues, marítimo o aéreo en este caso. ¿no? Entonces, eso hubiera supuesto tener que utilizar algún tipo de modelo de, para escoger el tipo de modelo de transporte y tal se llama, eso se llama el modelado de, modelado de modos de transporte, de elección de modo de transporte hubiese hecho el problema un poco más complejo así que decidimos reducir, la, reducir el estudio a la matriz origen destino 15x15 para las 15 comunidades autónomas de la de la península española ¿no? utilizamos un centroide por región lo cual suele ser el caso eh, y bueno, para calcular distancias entre regiones utilizamos las rutas más rápidas. Esto pues uno se mete en Google Maps y las saca. O sea, pues, o mediante un, eh, un query, una, una búsqueda de datos, o directamente a mano, 15x15, 15, te pones a buscar 225, 225 eh, rutas y las, las encuentras. ¿no? Eh, Tenemos 10 productos. El, el Instituto Nacional de Estadística da 10 productos, entre ellos eh, alimentos, semillas, materiales químicos. Eh, animales, eh, este, tipo, este tipo de mercancías. Engloba todos los productos en 10 categorías distintas. ¿no? Evidentemente, un análisis más, eh, más estratificado hubiese sido posiblemente mejor. En vez de, si en vez de utilizar eh, comunidades autónomas hubiésemos utilizado regiones, eh, por provincias, quiero decir, hubiese estado mejor. Creo que, tenemos, creo que tenemos 50 provincias en España, no sé cuántas de ellas son peninsulares ahora mismo. Eh, hubiese estado mejor, el problema es que el Instituto Nacional de Estadística no tiene estos datos a nivel, a nivel de, de provincias. ¿vale? Eh, por otro lado también a nivel computacional no es lo mismo eh, llegar a una o calcular una matriz 15 por 15 que calcular una matriz 50x50. 50, ¿vale? Muy bien, este señor de aquí de la derecha es Isaac Newton ¿no? eh, pues en, Ya en el instituto nos enseñaban que la, la fuerza con la que dos cuerpos se traían era directamente proporcional a la masa de esos cuerpos indirectamente proporcional o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separaba. ¿no? Eh, existe un modelo en, en la distribución de viajes, en, la, en el modelado de distribución de viajes que se llama mode, eh, modelo gravitacional que está basado en esto. Básicamente dice que la cantidad de material que tú mandas de un determinado producto entre una región, entre un origen y un destino, es proporcional a una oferta en el nodo de origen y una demanda en el nodo de destino. ¿no? La A y la B son, eh, son constantes de proporcionalidad, el superíndice K es de producto, tenemos 10 Ks aquí. ¿no? Entonces es proporcional a un par de constantes e inversamente proporcional a una función que llaman eh, función de impedancia, se llaman. ¿De acuerdo? Entonces la función de impedancia es generalmente función de una serie de costes que se llama coste generalizado, habitualmente los costes son eh, distintos dependiendo de cuál es el origen, cuál es el destino lo, lo puedes medir en muchas cosas, lo puedes medir en euros, lo puedes medir en kilómetros, nosotros lo medimos en euros y estos son datos que se pueden encontrar, eh, por ejemplo nosotros incluimos en el coste generalizado pues, cosas como, eh, pues, para empezar, la distancia entre origen y destino eh, el tipo de el tipo de, de camión que se utiliza eh, para transportar determinadas, determinadas mercancías, cuánto consumen esos camiones, cuánto cobran esos camioneros, eh, cuántos camioneros hay, cuál es el coste de la reparación más o menos por kilómetro. Todo ese tipo, de, todo ese tipo de, de información se puede encontrar en el Instituto Nacional de Estadística y en la encuesta permanente de transporte. Y no solo eso, sino que además, claro, tú puedes tener esa información para un año, para el año, por ejemplo, 2008, pero claro, todos esos precios van cambiando. Entonces tú puedes recurrir a encuestas permanentes de transporte más modernas o bien puedes recurrir a una serie de índices que también el Instituto Nacional de Estadística da para ir actualizando esos, esos costes. De tal manera que estos realmente son números que uno puede conseguir. ¿De acuerdo? Lo, que, lo que es particular sobre esta función de impedancia es que existen una serie de parámetros eh, que son los que tenemos que calibrar los que no sabemos. ¿Dale? entonces Por ejemplo, si esta función es una exponencial negativa, esa exponencial negativa tiene un parámetro bueno, pues ese parámetro hay que saber cuál es el valor, ¿no? Cuál es un valor más o menos decente que nos proporcione unos flujos más o menos decentes. ¿no? Claro, esto tiene un eh, bueno, como he dicho antes, esta S de supply, esta D de demand, la oferta y demanda, todos estos son datos. Estos son datos que tenemos del, del Instituto Nacional de Estadística. Esto intuitiva, intuitivamente tiene sentido y es bonito y hasta cierto punto un poco chusco, ¿no? que dice: Ah, pues mira, que bien cojo aquí el, el, el modelo de, que aprendí en primero de book o en octavo de gb o lo que haya ahora. Y, <risa> y bueno, ya es que soy el plan antiguo o medianamente antiguo. Y, y bueno, pues lo utilizo aquí, tiene cierto sentido, ¿no? pero realmente. Realmente, y aquí me voy a mover un poquito, voy a salir un poquito del, del tema que nosotros investigamos para, para dar un poco de, de información preliminar. Re, realmente es, uno puede llegar a este modelo no por intuición sino por un razonamiento matemático bastante válido. Entonces... Voy a poner un ejemplo. Imagina que tenéis un problema de transporte, que dos nodos de entrada, dos de salida, A, B, C, D, hacia dónde os, ¿vale? O sea que esto es origen y esto es destino. Entonces tú tienes dos, eh, tú tienes que, tú tienes que A proporciona dos unidades de algo, B proporciona dos unidades de algo, C demanda dos unidades y D demanda dos unidades, de acuerdo. Esto en, en transporte es lo que se conoce como macroestado, de acuerdo. Estos son macroestados. Bueno, pues cada macroestado, tú tienes aquí un macroestado, ¿no? Eh, lo que tú tienes dentro de esta matriz es lo que se conoce como mesoestado. Pero existen diversos mesoestados. Uy, existen diversos mesoestados que se pueden eh, que se pueden eh, adherir a este macroestado, ¿no? O sea, por ejemplo, este es uno. Yo puedo decir que de A no mando nada, de A d mando dos, de B c mando dos y de B d mando cero. Esta es una posibilidad. Esto es un mesoestado, ¿de acuerdo? Pero esto es otro mesoestado, ¿de acuerdo? Esto es otro mesoestado. O sea, para un mismo macroestado yo tengo diversos mesoestados, ¿vale? Entonces, todos estos son las x y j que realmente nosotros queremos estimar. ¿Vale? Estos son datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística. Estos son las S y las D que tenemos del Instituto Nacional de Estadística. Pero esto no lo sabemos y realmente no sabemos qué distribución de X son las que bueno, respetan estas restricciones ¿no? de, de macroestado. Vamos a poner nombre a esto. Eh, por ejemplo, vamos a quedarnos con este ejemplo. Imagina que, somos, que estamos hablando de personas. ¿no? Entonces, asociado a este mesoestado nosotros tenemos cuatro personas, uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Luis, José, Laura y Marta, ¿no? Entonces aso asociado a este mesoestado, nosotros podemos decir que Luis va de A a C, esto es una persona, que José va de A a D, Laura va de B a C y Marta va de B a D. Son una persona en cada lado, pero claro, asociado a este mesoestado, tenemos también este otro estado, o este otro, o este otro. y Estos son microestados. De acuerdo, si tenemos macroestados, tenemos estados y tenemos microestados. Ahora bien, nosotros, como ya he dicho antes, estamos interesados en el cálculo de estos eh, mesoestados. ¿De cuántas maneras distintas podemos distribuir a Laura, Marta, Luis y José aquí? ¿No? pues la podemos distribuir en 24 de 24 maneras distintas. ¿no? sea, si, si hacemos, si vamos en dirección de las agujas del reloj para el primer, eh, la primera casilla. Tenemos, tenemos, que poner a una persona de cuatro y tenemos cuatro opciones, ¿no? Es cuatro sobre cuatro, ¿Cómo se dice esto en español? Sí, cuatro. ¿Cuatro sobre uno? Sí, cuatro sobre uno cuatro sobre uno, gracias eh, podemos hacer cuatro sobre uno eh, luego para, para el siguiente tenemos 3 sobre 1, 2 sobre 1, 1 sobre 1, tenemos 24 opciones. Luego para este mesoestado de 1, 1, 1, 1, tenemos 24 opciones posibles. Para los estados, mesoestados anteriores que puse 2, 0, 0, 2, si hacéis los mismos cálculos veréis que tenemos, creo que 6. ¿De acuerdo? O sea, existen más maneras de distribuir a Laura, Marta, Luis y José si lo distribu distribuimos de esa manera que si lo hacemos de una manera 2, 0, 0, 2 o eh, 0, 2, 2, 0. ¿De acuerdo? Entonces, si atendemos al concepto de qué mesoestado es más probable, uno puede más o menos inferir que el mesoestado más probable será aquel que tenga más microestados asociados. Realmente luego este parece sensato pensar que este mesoestado va, eh, va a ser más probable que el, el 0,2,2,0 que vi antes, eh, porque tengo 24 maneras de distribuir aquí a Laura, Marta, Luis y José, mientras que en el otro lado tengo 6. Me no, parece más sensato que esto, que, que ocurra esto, ¿no? que esta, que sea el mesoestado 1-1, 1-1 el que satisfaga el macroestado que yo tengo ahí, 2-2-2-2. Si uno generaliza esto, eh, la fórmula que yo puse aquí, aquí abajo no lo puede generalizar aquí, ¿no? uno tiene un total, este total es eh, son los cuatro que teníamos antes, y entonces sobre los cuatro uno selecciona un valor para la primera casilla, luego toma lo que le resta de los cuatro menos el valor de la primera casilla, selecciona la segunda casilla, tal, tal, tal, tal. Haces una fórmula aquí y llegas a esto. ¿De acuerdo? Entonces uno realmente lo que piensa es que eh, el mesoestado que tiene más microestados asociados, es decir, la distribución de X que maximiza esta función, es esto. Entonces realmente... ¿Tiene sentido maximizar esta función? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el logaritmo, al ser una función que es, eh, es monótona en su argumento, pues si nosotros queremos maximizar esta función podemos... Esto es un poco incómodo, el productorio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues le metemos aquí un logaritmo, lo convertimos todo en suma, llegamos a esto y luego uh, utilizamos la aproximación de Sterling, ¿no? Esta que se enseña en cálculo en primero de carrera, por lo menos a mí me lo enseñaron entonces... Y entonces te queda que eh, lo que tú quieres es maximizar este logaritmo, que es esta función de aquí. ¿De acuerdo? Esto es la suma de los x y j, que 2, 2, 4. Esto es un dato del Instituto Nacional de Estadística, esto es un número. Entonces realmente es una constante, no la tienes que utilizar en un problema de, de maximización. Entonces realmente maximizar el logaritmo es maximizar esto de aquí. Esto de aquí, eh, si os acordáis, esto es la entropía de Shannon esto es una cantidad que ya se sacó de la manga en el 48 del siglo pasado y bueno y lo hizo le llamó entropía porque tiene cierta tiene una relación matemática con la bueno, muy parecida a la entropía a la entropía libre de, de Gibbs de termodinámica pues, entonces bueno la única la diferencia es la constante de Boltzmann que en la entropía de Gibbs va aquí y tal no la k sub b esta que utilizan los químicos Shannon lo llamó entropía entonces, realmente, encontrar el mesoestado que tiene la mayor cantidad de microestados es equivalente a maximizar la entropía. Y yo tengo que ir aquí. Vale. Entonces uno maximiza la entropía, sujeto a que la restricción de los macroestados se cumpla. Es decir, que el sumatorio de todo lo que yo saco sea igual al supply, a la oferta, y el sumatorio de todo lo que entra tiene que ser igual al demanda, a la demanda. ¿no? Bien, bueno, pues si uno además le mete aquí, por ejemplo, una restricción de costes. Estas son las típicas restricciones de un programa de transporte básico. ¿Vale? Si uno además le pone una, una restricción de costes, vale dice que los costes generalizados asignados a, a cada ruta pues es, es igual a un, eh, no sé, a un, a un presupuesto, ¿no? Pues bueno, pues uno luego aplica la teoría de teoría de optimización de lineal, eh, mete la Lagrangiano ahí, hace las condiciones de eh, karush kuhn ¿no? calcula todo lo que tiene que calcular y resulta que la solución de este problema es este. Es una, es un modelo gravitacional con sus constantes de, de proporcionalidad y una función de impedancia que es exponencial. Si uno cambia esta restricción de costes por otra restricción de costes que tenga alguna otra forma matemática, lo que va a cambiar es la función de impedancia. ¿De acuerdo? O sea que realmente el modelo gravitacional, y que por eso me he desviado un poquito, el modelo gravitacional que, que como he dicho antes, es un poco chusco y tal, y oh, que bien, que puedo utilizar aquí lo que hace Newton, realmente tiene, un, tiene una base matemática. Realmente el modelo gravitacional lo que te garantiza es que estás maximizando la cantidad de posibilidades o de microestados que hay dentro de un mesoestado. Está seleccionando el mesoestado que es más probable, en otras palabras. ¿De acuerdo? Bien Vamos a ver ¿Qué he tenido por aquí Muy bien Ah, otra cosa que quería comentar Este modelo eh, Puede ser espectacularmente bueno En este caso O no, pero vamos Imaginando que fuese espectacularmente bueno eh, Uno puede Estoy un poco aquí rajoyesco ¿No? <risa> o no entonces, eh, uno, puede, uno, puede, eh, uno puede pensar que este, que este modelo es, es, es fabuloso y tal, pero nosotros en este caso sí tenemos la oferta y la demanda. Eh, la oferta y la demanda, en muchos casos, sin embargo, no la tenemos. No es nuestro caso, gracias a Dios, y entonces uno tiene que estimarle. Cuando uno la estima, eso es, se, se llama modelos de generación de viajes la estimación de esto es modelo de distribución, la, estima, la estimación de esto es modelo de generación Habitualmente uno primero estima un modelo de generación y luego pasa al modelo de distribución Vale, Entonces lo que quiero decir es que por muy bueno que sea este modelo, esta relación matemática si el modelo de generación de viajes es bastante malo y esto te da valores de esa idea que son un desastre realmente por muy bueno que sea este modelo esta estimación va a ser mala. ¿Vale? ¿Cómo se hace habitualmente esto, eh, esta generación, este modelo de, de generación de viajes? Pues uno habitualmente eh, pues, pues por ejemplo hace regresión. Y entonces dice que intenta predecir los, eh, los flujos de totales ofertados y demandados por una región, los intenta predecir en función de, por ejemplo, eh, eh, salario medio de, en esa región, eh, renta per cápita, tasa de desempleo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, esto lleva consigo habitualmente, no solo en transporte interurbano, sino también en transporte urbano. Eh, y de nuevo me estoy saliendo un poquito por la tangente, pero esto lleva, lleva consigo pues una serie de, de muestreos y ya consigo encuestas. Entonces, esto tiene un coste bastante, bastante amplio, que también está muy relacionado con el tema de la zonificación. Eh, yo tengo aquí 15 regiones, es muy bonito decir, oye, pues en vez de 15 yo quiero 500, sí, pero eso cuesta una pasta, porque luego claro, tú tienes que ir a hacer encuestas y tienes que ir a preguntarle a la gente cuánto cobra, y no es lo mismo preguntar eh, a 500 personas que a 5.000. Entonces, eh, bueno, pues el, el, Todas estas cosas salen hacen con muestreo, uno saca unos datos, habitualmente luego hace una inferencia con unos test estadísticos eh, donde las, los tamaños de las muestras habitualmente están determinados por los errores que uno quiere ya uno se mete en el reino de las estadísticas ¿no? y, y, y tiene sus fórmulas para determinar tamaños muestrales con esos datos pues uno saca una regresión y con la regresión saca estos datos ¿Vale? por ejemplo, regresión lineal o no lineal que uno lineariza si luego quieres hacerlo así, bien, bien, bien fetencos pues, y, quieres, y quieres ser muy original, pues en vez de, decir, de utilizar una regresión, puedes utilizar una red neuronal. Porque es muy bonito, porque no, eh, no asume una relación matemática a priori, no dices, no, es que esto es lineal, no, es que esto es tal, no, sino que la red neuronal pues, saca algo que habitualmente no sabes ni lo que es. El problema de la red neuronal es que requiere de nuevo una cantidad enorme de datos. Una cantidad enorme de datos significa una cantidad enorme de dinero. Así que habitualmente uno va con una regresión. ¿Vale? Que habitualmente es la manera en la que vamos los ingenieros. O sea, una cosa es lo que uno publica en un paper y otra cosa es luego lo que, lo que uno puede hacer. La verdad, la, la realidad cuando te pone el dinero por delante y te dicen, no, es que no tenemos dinero para hacer lo que tú quieres. ¿no? En fin. Bueno. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No? Nosotros utilizamos ese modelo gravitacional. Como ya, como ya he dicho, nuestra estimación de, de flujos parciales no podemos contrastarla con valores de datos porque no los tenemos Entonces realmente lo que hacemos es intentar crear un modelo que nos estime esos flujos parciales luego con esa estimación de flujos parciales los sumamos todos y los comparamos con los datos agregados que sí tenemos de acuerdo. Entonces lo, creamos un, una medida de error eh, puedes utilizar cualquiera que te dé la gana. Eh, en geografía espacial y en, y en este tipo de problemas habitualmente se utiliza el error medio cuadrado, eh, la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Sí, eso es. ¿Vale? Y además le añades un, le añades un, un factor de estandarización. ¿de acuerdo? Entonces, esta medida es lo que se conoce como el Standardized Root Means for Error, el, el, el, pues eso, el error cuadrático medio. Eh, la raíz del error cuadrático estandarizado ¿de acuerdo? Estas letras de aquí son la cardinalidad de los, de los conjuntos de origen y destino o sea, el número de elementos de origen y destino, en nuestro caso 15 y 15 ¿vale? Entonces, yo quiero minimizar ese error sujeto a la restricción de que, eh, las, de que los flujos siguen una, una norma gravitacional con una función que todavía no he dicho cuál es y tú tienes que, por supuesto, tú tienes que satisfacer las, las restricciones de macroestados y los parámetros de esta función de impedancia que tienen que ser positivos. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa, una cosa interesante aquí es que la minimización ocurre sobre los parámetros, y solo sobre los parámetros. O sea, no ocurre ni sobre las x, ni sobre las a, que, ni sobre las b, que uno no las conoce, en teoría. Lo que pasa es que eh, no es muy difícil ver, cuando uno mira este problema con un poquito más de cuidado, que una vez que tú seleccionas una serie de, de, una serie de, de parámetros, das un valor determinado, el resto es una, es una serie de ecuaciones incógnitas con el mismo número o sea tú tienes como 15 ecuaciones, 15 incógnitas ¿Vale? entonces realmente uno puede, dados una serie de parámetros, uno ya despeja las a, las b y las x ¿Vale? entonces la, realmente la minimización ocurre solamente sobre los parámetros le he puesto una barrita arriba a los parámetros para, para, para, eh, para decir que es un vector vale entonces es un vector que depende de las, de las mercancías entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo, el eta sub 1 este, pues es un vector de parámetros para el primer producto, el eta, el eta sub 2 es un vector de parámetros para el segundo y así hasta 10, que son los que tenemos. Uno puede probar muchas eh, funciones de impedancia distintas, nosotros probamos 7, si, eh, esta última la encontramos en un paper de botánica. Y, y bueno, pues cada función de impedancia tiene una serie de parámetros. Este por ejemplo tiene uno, este tiene 1, la combinada tiene dos, la m y la n. La de Richards tiene cuatro, que son la q la m, la p y la n, ¿de? Acuerdo? Entonces, por ejemplo, si uno utiliza la función de Richards, la función de Richards, eh, pues este parámetro, este vector de parámetros tiene cuatro componentes por cada producto. ¿vale? La eta sub 1 tiene cuatro componentes. Si tú tienes 10 productos, al final lo que se trata es de calibrar 40 parámetros. Bueno, Entonces lo que nosotros hicimos es intentar encontrar cuál es la función de impedancia que resulta al final en unos valores unos los flujos parciales que minimizan esto y, y bueno, que es mejor con respecto a, los otro, a las otras funciones de impedancia. E intentamos todas estas. Entonces, como ya he comentado, así un poco por encima, lo que se hace es, uno selecciona un un conjunto de valores de los de, los, de los parámetros a calibrar, calcular las constantes del modelo gravitacional, que estas realmente estas son las ecuaciones que se quedan si uno, si uno despeja y tal, evalúa la función objetivo y luego pues vuelve para atrás y dice, "Oye, voy a intentar otros valores", ¿no? Entonces, si os dais cuenta, esto bueno, es un modelo no lineal y aquí tú tienes una estas restricciones son lineales, pero esto es no lineal y además es una igualdad, luego el modelo es no lineal y es no convexo, o sea que esto, bueno no es, eh, o sea, no es, no es una cosa que se resuelva de manera fácil, así rápido, ¿no? Entonces utilizamos pues, un algoritmo genético. Vale, entonces el algoritmo genético, pues, supongo que lo conocéis todos aquí, no lo sé, pero por si acaso lo, no Sí, vale. Bueno, pues entonces cada individuo el algoritmo genético es un. Eh, realmente es un vector de parámetros de a calibrar, ¿no? entonces tenemos nuestros, nuestros animalitos aquí, nuestros individuos, los cruzamos, ¿no? entonces luego seleccionamos los mejores y vamos adelantando en las generaciones ¿no? si sabéis lo que es, pues, pues ya está. Entonces, eh, ¿qué problema nos encontramos aquí? Nos encontramos que el, la función objetivo era rápida en converger en converger a un mínimo, pero luego le costaba mucho seguir moviéndose por allí, o sea, eh, daba, la, daba la impresión de que lo que el, en inglés se llama el landscape y en español se llama el paisaje, ¿se llama el paisaje? en cómo? Sí, el paisaje era pues, como una meseta, ¿no? muy planito. Entonces, uno tiene su, unas cuantas montañitas, pero uno converge rápido una meseta y luego te quedas en la meseta. Moverte por la meseta era complicado. Entonces lo que hicimos eh, fue una serie de eh, una serie de iteraciones globales seguidas de una serie de iteraciones locales entonces empezamos con una, una una población de parámetros, le damos unos valores muy bastante bastante amplios en cuanto a la posibilidad de los valores que pueden tomar y una vez hecho eso pues uno converge digamos, a un valor que es muy bueno aquí no entonces luego pues a partir de ahí uno se enfoca en este punto y... Bueno, pues se mueve con una serie, de, una serie de iteraciones locales, se mueve alrededor de este punto, siempre utilizando algunas mutaciones que te ayuden a salir un poco en caso de que encuentres algo bonito e interesante fuera de esa, de esa zona del paisaje. ¿no? O sea, uno, nunca, uno, uno, nunca, eh, uno nunca desprecia la posibilidad de que, de que realmente pueda ocurrir algo fuera de la zona donde estás ahora mismo enfocado, pero intentas enfocarte aquí porque realmente el, el, el paisaje era bastante, bastante plano. ¿no? Bien. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué hicimos entonces? Nosotros, como he comentado antes, teníamos, teníamos datos para 10 años distintos. Entonces, realmente el modelo, mmm, o sea, como, como suele ocurrir en modelos de regresión y como suele ocurrir también en, en temas de machine learning, Realmente nosotros no estamos interesados en un modelo que, que nos dé unos parámetros y nos dé un resultado que siga perfectamente los datos que nosotros, que nosotros tenemos. Lo que nosotros realmente queremos es un modelo que sea capaz de, eh, eh, de darnos buenos resultados a instancias del problema que no hemos visto. Vale, entonces si yo por ejemplo entreno mi modelo, el modelo que os he enseñado antes, lo calibro eh, utilizando datos de 2007, es interesante que siga bien los datos de 2007 pero es más interesante todavía si esos parámetros que he calibrado para el año 2007 me sirven fantásticamente bien para el 2015 o el 2014 ¿de acuerdo? entonces lo que nosotros hicimos fue tomar hicimos un montón de, de soluciones a ese algoritmo genético cada vez utilizando un año distinto de entrenamiento utilizamos un año distinto de entrenamiento y eh, hacíamos una validación con los nueve años restantes, uno por uno, con los nueve años restantes de, de pues, que teníamos disponibles, ¿no? Teníamos diez. Entonces, bueno, pues esto es un, esto es un resumen, por ejemplo, de, de, de lo que pasaba. ¿no? Nosotros teníamos la línea roja, es el es el mejor, el mejor valor de la función objetivo, el fitness, en cada una de las iteraciones y esto se hacía por ejemplo con datos del 2008 ¿no? y entonces en cada iteración de ese algoritmo genético nosotros miramos para el lado y calculábamos el, el valor de, ese, de esa función objetivo para todo, para todo el conjunto de validación para el 2009, 10, 11, 12, así hasta el 2016 ¿no? y calculábamos una media y la dibujábamos aquí ¿vale? entonces por ejemplo en este caso teníamos pues tenemos un modelo que al final predice mejor el, el, la validación de lo que predice el, el, propio, el propio conjunto de, de, de datos para el cual está, está siendo entrenado ¿no? el, rojo, el, el rojo es el, el mejor individuo encontrado en cada momento, ¿vale? que siempre lo guardábamos y utilizamos la, la Utilizamos el, lo que se llama elitismo, ¿no? En, en, en algoritmos genéticos Siempre en cada en cada iteración uno siempre mantiene el, el bichito que se comporta mejor y lo guarda ahí en la nevera y lo va utilizando siempre, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué pasa después? Como os he comentado antes, bueno, realmente nosotros hicimos esto para, para el problema que teníamos sobre. Bueno, sobre, con los datos del INE y tal, pero. Una vez que teníamos claro qué problema queríamos resolver, lo que también queríamos era, era intentar eh, producir un método para poder utilizarlo no solo en este caso, sino en cualquier caso en el que uno tuviese datos agregados y quisiera estimar datos, eh, datos parciales. ¿no? Entonces, bueno, teníamos la primera parte. La primera parte consiste, como ya he dicho, en montar un modelo, un modelo de optimización, que es lineal y tal, donde uno minimiza una, eh, una cantidad cuadrática pero la segunda parte consiste en darle cierta validez estadística a los resultados. Entonces, todos estos, todas estas cajitas que veis vosotros aquí son eh, eh, resultados del, de la calibración del modelo para los distintos años en los que, los que hicimos el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, este conjunto de cajitas a la izquierda de la barra roja son 10 cajitas correspondientes a los, años, a los entrenamientos de los años 2007 hasta 2016 eh, con la función de, de impedancia exponencial que tiene un solo parámetro, ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la cajita primera es, eh, son nueve, esta cajita está hecha de nueve puntos que corresponden a las a los errores de eh, las nueve validaciones años 2008 hasta 2016 que uno tiene cuando entrena el modelo exponencial con los datos del 2007. ¿Vale? Entonces pinta una cajita aquí. La siguiente cajita es el, eh, los datos de las validaciones para los años 2007, luego 2009, 2016, cuando uno entrena con los valores de 2008. Y así, vale entonces vas pintando todas las cajitas. ¿Qué, ¿Por qué haces esto? Bueno, lo haces porque realmente uno lo que quiere, al fin y al cabo, como he comentado antes, es seleccionar cuál es el modelo que valida mejor, de manera media. Entonces, claro, todas estas son, todas las rayas de medio evidentemente, son las, perdón, todas las cruces, eh, las cruces, eh. sí, todas las cruces son los, el... Tengo ya dudas. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las, las medias? ¿Son las cruces o son las rayas? Las medias son las cruces. Las medias la media, la media son las cruces. ¿no? Ajá, vale. Perfecto. Gracias. Entonces, las, las, eh, nosotros queríamos, en principio, intentar estimar cuál es el modelo que produce eh, la media más baja, la media de validación más baja. ¿no? Entonces, uno pues lo primero que piensa es, bueno, voy a hacer un test estadístico. ¿no? Entonces, eh, con todos estos grupos, que son 70, tú tienes... Eh, tienes una caja por año, y son 10 años, y luego tienes siete, siete funciones de impedancia, son 70. Entonces, uno quiere seleccionar cuál de estas cajitas es la mejor. Entonces hace un modelo de. pues. pues una nova. ¿No? Entonces uno piensa, voy a hacer una nova. Tienes, el problema con la nova es que tú tienes nueve puntos por cajita. Entonces, bueno, la nova, como sabéis, pues tiene sus, sus uh, suposiciones ¿no? de normalidad y estas cosas. Entonces, aunque idealmente uno haría una nova, pues eh, para no meter la pata, pues uno decide hacer un test no paramétrico y hace un kruskal wallis, que es lo que hicimos nosotros. kruskal wallis no trabaja con medianas, con medias, perdón, trabaja con medianas. Entonces, bueno, el Kruskal-Wallis a su vez también tiene sus suposiciones Una de ellas es la suposición de eh, igualdad de varianzas. Pues entonces uno hace un test de Leven y le sale que las varianzas de todos los grupos eran iguales. Menos mal porque si no no sé qué hubiéramos hecho. Entonces encontramos que todo eran iguales y luego hicimos el test de Kruskal-Wallis. ¿no? El test de Kruskal-Wallis nos dice que evidentemente no todas las cajitas son iguales. Y esto se ve, vamos, se ve fácil, ¿no? Luego hace uno un test de se llama un test de Dun. Para encontrar qué cajitas no son iguales. Entonces uno llega a la conclusión de que todo lo que está a la izquierda de esta línea roja, todas las cajitas que corresponden a la función de, de impedancia exponencial, pues no daban unos buenos, unos buenos resultados. Estos, sin embargo, eran todos iguales. Estadísticamente hablando, un nivel de significancia de 0,05. ¿Vale? Bueno, entonces la pregunta es: ¿uno qué escoge? ¿no? Este señor que aparece por aquí, que va a aparecer por aquí, esto es, este señor es William de Ockham. Eh, si estudiasteis filosofía en el instituto, pero yo creo que lo hicisteis ¿no? eh, bueno, pues habréis oído hablar seguramente del principio de parsimonia o la navaja de Ockham ¿no? Entonces, realmente la navaja de Ockham lo que dice es que cuando uno tiene una serie de hipótesis que parecen igualmente válidas la más probable es aquella que es más sencilla, ¿no? Entonces nosotros teníamos como ya he dicho siete funciones de impedancia de las cuales una pues, la descartamos que es esta de, de la exponencial, luego nos quedan otras seis Tenemos la exponencial que tiene un solo parámetro y el resto que tiene más parámetros, la de Cox-Wilcox y box wilcox y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ayudándonos en lo que dice el amigo aquí el amigo Ockham, eh, decidimos que la función de impedancia más probable era esta, la exponencial, ¿no? Entonces nosotros, ¿cuál fue la conclusión? La conclusión fue que un modelo, de, eh, que un modelo gravitacional con una función de, de, de, de impedancia exponencial daba el mejor ajuste para los datos que nosotros tenemos, que de nuevo repito que son datos agregados, o sea que todo esto es una estimación, es la mejor estimación que podemos hacer porque es que no tenemos unos datos directos para comparar. Os enseño ahora un grafiquito. Para que veáis un poco lo de la izquierda son los datos originales agregados. ¿De acuerdo? Esto estos son este es el modelo del año 2010, que fue el mejor, 2010 con uh, con función de impedancia exponencial. ¿De acuerdo? Que fue el mejor. Entonces estos son los datos no le he puesto colores porque no tenemos distribución de, de mercancías ¿De acuerdo. entonces esto este Skyline, ¿no? parece Nueva York luego lo del medio es los resultados del modelo, hemos tomado nuestras X y J y las hemos sumado todas y esto es lo que nos da, entonces aquí si sí tienes una distribución de tienes una distribución de, de de colorcitos y de, de mercancías distintas, esta barra tan, tan grande creo recordar que es la distribución total de mercancías intercambiadas entre Madrid y Castilla-La Mancha Vale y esto es la contribución a la función objetivo de cada una de las parejas origen-destino entonces la, lo que, la idea que nosotros sacamos de aquí es eh, la primera que nosotros vemos es que realmente eh, existe una pequeña parte de los pares origen-destino que, que son las que contribuyen a la mayor parte del error esto es lo que se conoce como la ley de Pareto en ingeniería, ¿no? el 80-20 famoso ¿no? o sea, aproximadamente un 20% de los pares contribuyen al un 80% del error hablando así a grosso modo ¿no? esto está bien, porque bueno, eh, quiere decir que el modelo más o menos acierta en la mayoría de los casos, aunque existe una serie de parejas en los cuales bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer algo, todavía no sabemos el qué, es una cosa que estamos pensando el, ¿cuál es el, el, error, el error medio ponderado estandarizado con la raíz cuadrada? es este, es 0,42, esto a lo mejor nos dice mucho eh, yo sí os puedo comentar en la literatura que en temas de, en, en temas de geografía espacial, en temas de, de, de distribución de viajes, muchas veces los errores son incluso superiores a uno. Eh, como norma general, como norma general eh, cualquier modelo que tenga un valor menor al 0,5 es considerado un modelo bastante bueno bastante bueno. ¿Vale? Los hay mejores que este, ¿eh? o sea no voy a engañar, esto no es la paracería, yo he visto modelos publicados que eran como 0.17 o 0.15, que son fantásticos, ¿no? pero este no está, no está mal, quiero decir, no es un error que digas, Dios mío, esto es un desastre, ni muchísimo menos, este es, bastante, es bastante bueno. ¿Vale? Entonces, ¿qué, ¿qué puede hacer uno aquí? ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué otras cosas se le ocurren a uno? Eh, bueno, pues tiene varias opciones, tú puedes probar funciones de impedancia distintas, eh, lo que yo no sé es qué otras funciones de impedancias hay, yo no las conozco pero seguramente hay alguna por ahí o incluso te puedes inventar una que le da un poco más de flexibilidad a la relación de la, de la, del modelo gravitacional eh, Otra opción es directamente no utilizar el modelo gravitacional, a lo mejor tienes otro que, que por cualquier motivo pues tiene más sentido eh, Uno podría por ejemplo utilizar lo que he comentado antes, una red neuronal, red, red neuronal, una red neuronal es fabulosa desde el punto de vista de la flexibilidad Claro, requiere una cantidad de datos para, para entrenar que pues no parece realista que, que nosotros podamos hacer eso. De acuerdo con, lo, con los datos que tenemos. Existe una última opción que se, se llaman factores K, que no sé si habéis oído hablar un poco de ello. Los factores K básicamente es, es una engañiza, <risa> hablando, hablando mal pronto, hablando mal y pronto hay mucha gente a la que no le gusta y no me extraña. A ver, os enseño aquí un poco esto. Es una engañiza, es básicamente que yo tengo aquí, yo he... He sacado mi, eh, mi estimación del, del flujo, y como mi estimación del flujo es muy parecida a lo que yo quiero que sea, pues le meto aquí un factor y le hago igual. Digo, por ejemplo, si, si la estimación del flujo es que digo yo, 50 y el flujo real es 200 le meto un factor 4 y ya lo he arreglado. Pero cuál, cuál es el problema de esto, pues el problema es que está rigi eh, rigidizando el modelo. Está haciendo el modelo más rígido. ¿Vale? Entonces, el, la utilización de factores K se hace, se suele hacer. Eh, siempre para una serie de determinada de muy pocos eh, pares origen-destino y con mucho cuidado porque, porque de nuevo o sea, tú lo que quieres, tú al, al utilizar un factor k lo que estás haciendo es eh, igualar eh, tu previsión a lo que tienes, que en cierto modo es útil pero en cierto modo no lo es porque al fin y al cabo lo que tú quieres es que tu modelo sea capaz de, de prever cosas que no has visto. Entonces claro, al meter ese factor, bueno, pues estás artificialmente, mejorando tu error, el error de entrenamiento de tu modelo, pero realmente no te está garantizando que en el futuro tú vayas a, a, a ser capaz de, de, de, de mejorar tu resultados de validación. Vale, entonces, esa es otra opción. Pero bueno, nosotros nos quedamos con la idea de que el, eh, realmente... Aquí vuelvo para acá... Vale... Nos quedamos con la idea realmente de que, de que el modelo pues, pues actúa bastante bien. O sea, no es, no es ni muchísimo menos eh, no es muchísimo, ni muchísimo menos un mal ajuste, ¿no? Podría ser mejor, pero, pero es, está bastante, los errores están bastante bien distribuidos. Y bueno, realmente esto es. Esto es todo lo que yo tenía que contaros hoy sobre sobre el trabajo como he repetido, como dije al comienzo esto es un trabajo que yo hice con o que he hecho con jesús muñozuri un profesor de la universidad de sevilla catedrático eh, que en sus días fue fue mi director de tesis ahora lo veré en unos días otra vez en sevilla y hablaremos un poco más de a ver cómo podemos seguir trabajando en esto para mí fue un para mí es posiblemente uno de los proyectos más bonitos en los que he trabajado curiosamente es incluso después de haber hecho el doctorado y todo eso uno cuando cuando yo mira hacia atrás a mi proyecto de fin de carrera realmente encontré que, que era un, era, un, era un proyecto bonito realmente a mí me, a mí me anima a seguir trabajando en este tipo de modelo de transporte y tal me parece un me parece una aplicación muy bonita de la investigación operativa y además me parece una, una me parece una, un área bastante útil al fin y al cabo o sea, en, yo no lo he hecho pero sí es cierto que en planificación urbana eh, esto se hace se hace todos los días o sea el, cuando uno cuando uno, por ejemplo, eh, está planificando construir una nueva ruta entre dos puntos, una nueva línea de metro o algo así, pues tiene que, tiene que hacer una estimación de viajes entonces con la estimación de viajes pues va, eh, va todo, un, todo un modelo como el que os he enseñado a vosotros, a vosotros pues con una serie de variaciones. ¿no? Así que, bueno, esto es lo que tenía que contaros. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, yo feliz de la vida os contesto y, y nada, esto es todo. <risa> Por favor. Hoy estaba contando de que eh, el algoritmo genético es sí. que a veces que se quedaba en alguna meseta, ¿no? Sí. Eh, ¿Has probado algún método de, de, de la familia del templado simulado que trate de producir una agitación para ver si se sale de la meseta? Ahí? Uh -huh. No, no lo probé. No lo probé. Hubiese, hubiese, estado bien. A lo mejor es una. No sé hasta qué punto podría mejorar el. Podría mejorar el resultado final, porque si, si realmente hay una meseta en todos lados, pues. Bueno, a lo mejor consigues un consigues una mejora marginal por decirlo de alguna manera, pero sí hubiese sido cierto que hubiese sido interesante utilizar el el ¿cómo lo llamamos? Simul, simul, simul, simul, simul, simul, templado simul, simulado templado simulado sí, sí. Simulado de annealing, sí. Sí, sí, sí, templado simulado. Hay variantes de eso, es una familia de algoritmos. Sí, sí. Se llama y Normalmente son para el entrenamiento de redes neuronales, pero es que es muy parecido esto de los algoritmos genéticos. Sí. En el caso de los problemas genéticos, la idea sería introducir alguna mutación. O sea, no, no solamente eh, cruzarlos y obtener eh, sí. hijos que sean parecidos a los partes. ¿no? Si, me creo que si cuando una mutación aparecía por eso nueva, no sí. que se salga un poco de la, de la zona donde está trabajando. Sí, que es, se puede encontrar algún mínimo diferente que, que lo mismo no vea. ¿Qué, ¿Qué es lo que hicimos? O sea, realmente nosotros utilizamos una mutación, proba, probamos varios, eh, varios factores de mutación, nos quedamos con un, una probabilidad de mutación del 10%, 0.1, eh, y bueno, siempre nosotros utilizamos, pues, por ejemplo, si a si a, los, a un parámetro en particular lo, lo consideramos entre los valores 0 y 5 independientemente del, del momento del, del, del algoritmo en que estuviéramos, ya fuera en un, en un momento global o local la mutación siempre se, se permitía en ese, en ese rango 0-5 o sea, uno, uno permitía siempre que la mutación se fuera lo más lejos posible no había, no había ningún problema a buscar por otros lados y siempre lo hacíamos, lo hacíamos de aquella manera seleccionábamos los elementos a mutar de manera aleatoria y bueno o sea tú sabes que el, el realmente no hay no hay una regla general para los algoritmos genéticos o sea lo que te funciona en un problema no te funciona en otro y bueno pues uno va un poco con la venda puesta eh, entonces yo bueno no soy ningún experto en algoritmos genéticos o sea no, no soy el padre de los algoritmos de la metaheurística y bueno o sea pues tampoco tampoco me puse yo a mirar aquí eh, qué hizo esta persona en este o sea mire unas unas normas generales eh, y bueno pues con eso por ejemplo, eh, la, la población inicial eh, la tomamos como 10 veces el número de parámetros. Si tú tienes, por ejemplo, 40 parámetros, utilizamos una población de 400. ¿Por qué hice esto? Bueno, pues eh, si uno mira la literatura, pues ve que más o menos una norma aceptada es utilizar 10 veces el número de parámetros. ¿Puede funcionar? Sí, puede no funcionar también. O sea, uno, uno realmente, con estas cosas, uno realmente nunca sabe. ¿no? Y luego eh, el método de. El método de selección de, de generaciones nuevas, pues, pues hay muchos. Tienes eh, la ruleta, ¿no? La manera de, de cruzar gente, no. Tienes la ruleta. Nosotros probamos la ruleta y no nos funcionó bien, así que al final lo que utilizamos fue una eh, un crossover aleatorio. O sea, cogíamos a este, cogíamos a aquel y, y lo, lo juntamos y le hacíamos un cambio un cambio aleatorio en los valores y para adelante, ¿no? En fin, lo, lo hicimos lo hicimos de aquella manera. A lo mejor un templado hubiera funcionado, es pues posible o un ¿Cómo se llama esto? Lo de los peces, el, el Particle Swarm, no sé cómo se dice esto, el, no, es, no no conocéis, es como un, una meteorística, es como un banco de peces que se va moviendo y tal hay incluso una meteorística que es sobre eh, músicos de jazz Sí, sí, son músicos de jazz que se, pone, entonces, se, se, se, supone, se, pone, se supone que son como son gente tocando el saxofón ¿no? entonces cada individuo de la población es como un saxofón y llega un momento en que todos, todos eh, eh, tocan acordes ¿no? tocan el mismo, un, un acorde parecido, no, no, no son disonantes ¿no? entonces en ese momento es cuando no ha llegado al mínimo de la función ¿vale? luego tienes también la luciérnagas, no sé si habéis escuchado una vez esto, esto fue un trauma para mí pues estaba yo en medio de mi doctorado intentando, intentando, intentando parir cosas nuevas aquí que hacer y, y no sé por qué yo vi en, una, en un documental, no sé dónde, que, había, que las luciérnagas cuando, es, cuando están en, en, en grupos eh, emiten luz eh, de manera sí, sincronizada. Sí, sí, sí, sí. Y entonces no sé por qué a mí se me ocurrió, ojo, qué metaurística más buena, qué maravilla, una cosa. Uno empieza aquí con las luciérnagas, cada una emitiendo luz cuando, cuando le da la gana y llega un momento, no sé cómo, que alcanzan el mínimo y todas a la vez. Y me pongo a mirar en Internet y un chino ya lo ha hecho. <risa> Le digo, esto es impresionante, esto es impresionante. <risa> o sea, y ya, me, lo tiro, me lo tiro todo, me lo tiro todo ¿eh? el hombrecillo. Así que bueno, eh, sí. <risa> sí. Sí, sí. Bueno, en, enhorabuena, me ha gustado mucho en todos los aspectos: Gracias. desde la finalidad, como las herramientas empleadas, eh, como las analogías, Gracias. La, Gracias. la habitación, etc. Eh, dos, dos preguntas. Sí. Eh, la primera, ¿se podría prescindir del, del modelo de optimización para aplicar directamente un genético? El genético necesita Creamos modelo. solamente soluciones factibles en el genético. ¿Y cuál es el fitness del genético? El fitness, claro, en el fitness eh, es donde meteríamos la función objetivo. No acabo de ver la diferencia entre eso y lo que realmente hice. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver cómo hacemos esto. Venga. Joder, vaya lío. ¿Esto sigue pasando, José? A ver. Al final me hice una presentación con una sola transparencia. Esto es una sola transparencia. Vale, pues tú, es una no tengo tiene, tiene como 50, tiene como 50 sí. capas y entonces para hacer la presentación he tenido que ir intercalando capas y todo para poder tener esta cosa funcionando aquí al fondo que me gustaba mucho, me parecía que era muy dinámica y tal ¿no? bueno, eh, la, tal y como yo lo veo no sé, no sé si, si, si es lo que quieres decir el algoritmo genético realmente eh, toma una serie, tu, tu población es una serie de valores de esto ¿De acuerdo? Luego con esta serie de valores uno calcula oh, Uno calcula esto. O sea, una vez que tú tienes tus parámetros en, dados por tu población, uno calcula las A's y las b Con las A's y las b calculas las X. Luego ya tienes un problema de feasibility, de feasibility o de, de... ¿Cómo lo Ahí tienes tus soluciones tu solución. Ahí tienes tu solución factible. Y luego Ahí tienes... miras el, el valor... Ahí está, y no, esto es el fitness. O sea, realmente yo creo que es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Sí, sí, sí. Y, y luego la segunda, si no se sé, podría haber hecho una especie de dos fases. Me, me explico, uh -huh. que minimizamos ese, ese es nuestro fitness. ¿vale? Sí. Pero luego, al final de todo, empleamos otro fitness, que es el de los años sí, cierto. transcurridos. No podríamos haber hecho una especie de dos fases... Empleando tanto ese fitness como el otro y que se retroalimentasen entre, entre ellas, no, no sé si me sí, lo explico. Um, que se retroalimentasen, o sea, yo sí, calculo. Que entre los parámetros que ahí tienes sí. cogiesen información también de la transversalidad de los, de los años. Es posible que se pudiese haber hecho, sí. Es posible. Y a lo mejor hubiese mejorado los sí, resultados. Sí. No, aquí como imaginación, pero. Sí, bueno, claro. Que eso, eso, es interesante. No sabría, no, sabría, cómo plasmarlo ahora mismo no, no, en el modelo. No, no, no, pues yo mismo. <risa> <risa> pues Pero. <risa> Pero sí podría ser interesante. Lo que. Bueno, realmente, o sea, lo que uno hace es que. Con el. lo que nosotros hicimos es que eh, para cada generación uno toma sus parámetros, calcula todo esto y calcula la función objetivo. ¿no? Y lo hace para cada elemento de la población toma el menor, el, el, el que da un, toma el elemento de la población que da un menor valor de esto ¿no? y entonces lo que haces es que tomas ese individuo que te ha dado el menor valor de la función objetivo del fitness, tomas ese individuo y ese individuo lo metes otra vez en este problema donde las s y las d son las del conjunto de validación y entonces calculas las x y ahora son las x asociadas al conjunto de validación y sobre esas x vuelves a calcular esto utilizando los totales dados en, por los datos del conjunto de validación. O sea, aquí no sé si realmente estamos haciendo esto ya, no tengo ni idea. No sé si. ¿Hay información, porque me sí. un poco, de los años sucesivos en los que vais a información, Sí, o sea. Ahí, ahí no hay solo el 2000. Esto, por ejemplo, esto es el 2007, uno está entrenando con valores del 2007. Eso es. Entonces tú seleccionas tus parámetros aquí y tus D's y tus eses, y estos son los, los, los datos de la matriz de origen destino total, que también es un dato del 2007 o sea tienes estos datos, estos datos y estos datos de 2007 metes aquí tus individuos de la población y calculas cuál es el individuo que te da un mejor valor de esto ahora tomas ese individuo y cambias el modelo y en vez de utilizar este valor, este valor y estos valores de 2007 lo que haces es que los utilizas de 2008 y calculas cuál es el valor de esto 2008 y te da 10 y ahora haces lo mismo con valores de 2009. Este, este y estos valores de 2009. Y te da 15. Y haces lo mismo para 2010. 10, 9, 8, 6. Lo haces para 10 valores. ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Calculas la media de esto. Y la media de esto. Vas y la pones ahí, en la línea verde entonces en cada iteración tú haces todo este proceso, calculas el mejor para, para el entrenamiento lo extrapolas a validación calculas sí, la media sí que está la información de años sí. a, a posteriori de... sí, sí está la información de años ya, ya la metemos ahí uh -huh. hmm. y al final eh, realmente el modelo cuando acaba tú por ejemplo haces 40 iteraciones no cuando el modelo acaba Tú no te quedas con el parámetro que te ha dado el mejor fitness aquí. Tú lo que haces es que te quedas con el parámetro que te ha dado el mejor fitness ahí arriba, en la validación. Que a lo mejor es, voy a decir que a lo mejor es este, que es un poquito más alto que este en términos de entrenamiento, pero te da un fitness de validación que es un pelín más bajo. O sea, intentas encontrar un modelo que a lo mejor no sea tan bueno en el entrenamiento, pero que sea un poquito mejor en la validación, que, que generalice mejor, ¿no? eso es No, pero si ya está la información también de, de años a posteriori. Uh -huh. Pues a lo mejor es lo que es lo que tú decías, no sé. Sí. No decía eso, pero bueno, ya, ya, ya coge de.. Ya toma algo. Ya, ya toma también esa esa información, aunque luego el, se, se vea un segundo fitness por, por otro lado. Ajá. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, has comentado que. Sí. Lo no, del modelo no gravitacional, ¿has dicho? A lo mejor podríamos pensar. Sí. ¿Tú habéis pensado algo? De momento todavía no lo hemos. No hemos, lo, hemos lo vamos a plantear la semana que Pero viene. El error, ¿no? Claro. Bueno, está muy cerquita de ese mínimo. Está cerquita, está cerquita. Está eh, para nosotros, ya. O sea, como he comentado antes, el. Esta barrita de aquí este 0.42 es un buen modelo, pero claro, a mí esto, esto me enfada un poco esto me enfada un poco, entonces estoy ahí viendo cómo intentar no meterle los factores K, porque los factores K, como ya he dicho, es un poco pampa pa hoy, hambre para mañana pero sí me gustaría intentar ver si existe alguna manera de cambiar el modelo gravitacional por alguna otra cosa, en distribución de viajes no solo se utiliza el modelo gravitacional, aunque es el más frecuente entonces, bueno, pues sería cuestión de Ponerse a ver qué otras cosas se han, se han utilizado y ver si, si existe algo mejor. Eh, a mí me tira, me tira la red neuronal, pero la red neuronal claro, requiere una serie de datos eh, a menos que la hagan muy, muy sencillita. A lo mejor una red neuronal, red neuronal sencillita es suficiente, o sea, no tienes por qué hacer una red de estas que hace Google, no, con, no sé, con 25.000 capas. A lo mejor una red con dos capas y 32 neuronas es suficiente, no lo sé. A lo mejor con los datos que tenemos podemos entrenarla bien. No sé. eso, eso habría eso habría que verlo. En fin, y como ya digo, ese sería el. sería ahora mismo el siguiente paso. Yo allí en St. Mary's estaba, estaba trabajando antes de venirme para acá con un estudiante que estaba intentando precisamente eh, la, la parte de, um, de generación de viajes, la parte de cómo estimar las, las D's y las S a través de ciertos parámetros macroeconómicos como la tasa de desempleo y tal entonces estuvo descargándose una serie de una serie de valores del Instituto Nacional de Estadística y bueno queremos intentar abordar ese otro ese otro esa otra parte del proyecto ¿no? que no tiene no tiene relación con la distribución de viajes pero más un poco con la con el, el lado de oye pues eh, somos capaces de prever cuál va a ser la oferta de mmm, de aceite de oliva de Andalucía en los próximos 10 años, sabiendo cuáles eh, cuál van a ser las tasas de desempleo, seguramente muy altas, la tasa de desempleo, el PIB y todas estas cosas, ¿no? Pues es lo que queremos, queremos intentar ver si podemos, si podemos predecirlo. Sí. Y lo, lo bueno de eso es que, o sea, ¿cómo validaríamos eso? Pues tenemos 10 años de datos. Pues pues bueno, pues, utilizando un conjunto de validación, un, un conjunto de entrenamiento sobre el cual hacer una regresión o algún tipo de red neuronal y luego pues, el, con el resto de, de elementos de validación pues ver si es posible, si es posible hacer una extrapolación medianamente decente. ¿no? Muy bien, pues nada, ¿vale? vamos a ir Luis en... Gracias por la presentación. Muy bonita, muy... Un placer muy para, buena para mí. Arena, para los estudiantes. De el mundo, para el programa de los <risa> <risa> A mí me ha gustado mucho, perdona... Sí. ¿sí? El PowerPoint me alegro. ¿Es la, es la primera vez que hago un PowerPoint así, ¿eh? ¿Tengo que reconocerlo? No, a mí me has desmoralizado. Porque cuando me has dicho que es una transparencia con 50 capas... Es una transparencia con 50 capas, lo prometo. O sea, mira, aquí está... Te, te voy a enseñar, enseñar cómo... Aparte de la presentación... Ahí Espérate. Dime, dime. De tu forma explicar. Sí, muy bien. muy bueno. Me alegro, hombre. muchísimas gracias. No, no, ya digo, la primera vez que doy una presentación en español, así que... Muchísimas gracias, os lo agradezco, esta es, la, esta es la transparencia, la tenéis, esto es, y está, está todo puesto así, luego si, si dais aquí a range, aquí os sale todas, capas. todas las capas, entonces tienes que ir ahí jugando con ellas, yo os digo que el, el ordenador se va quedando sin memoria, ya cuando lleva 50 capas ya esto le va costando y tal, pero... Yo no sé si esto, a lo mejor un tipo que sepa hacer eh, presentaciones buenas en PowerPoint me tiraría esto a la cara, no lo sé. Pero a mí, a mí me ha funcionado y me parece que es una, una manera bastante elegante. Muchas personas ven por el fondo, pero el fondo El fondo es el vídeo. Claro, pero no puedes poner el fondo en todo los. No sé cómo hacerlo. No sé cómo, eso hubiese, hubiese sido interesante. ¿Es un vídeo o eh, es un GIF animado? Es un vídeo de treinta y tantos minutos que le he dado el repeat en bucle y aquello empieza y, y me parecía bonito pero primero porque es un vídeo así de coches y, y tal la que, la que la de la tráfico la que va vale un poco no para la ocasión la <risa> eso es que te tiene así un poco tonto <risa> <risa> en fin un placer de verdad muchísimas gracias, eh. muchísimas gracias.